Noticias Elmore, ¿tiene algún comentario? Ay, por Dios. <tose> <tose> <tose> ah, ¡Pero no querían salchicha! No, Dices cosas con mucho sentido, señorita Es la única solución ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué?